Muy bueno. Una tarde, estando en casa, comenzó una tormenta espantosa. Llovía cántaros, pero el anciano poeta estaba sentado abrigado de calientitos junto a la puerta donde ardía el fuego y chisporroteaban las manzanas. A la pobre gente que esté a la inter... No, no les va a quedar ni un solo hilo seco con esta tormenta, dijo, porque era un poeta muy bueno. «¡Ábreme! Estoy congelado y llueve muchísimo», gritó a un niño. Lloraba golpeando la puerta mientras caía la lluvia a raudales y el, y el viento agitaba las ventanas. «¡Pobrecillo!», ¡Oh, dijo el viejo poeta. fue a abrir la puerta. Allí había un muchachillo totalmente desnudo y el agua le chorreaba por sus rubios cabellos largos. Gritaba de frío. Si no entraba en la casa perdería la vida en medio de la espantosa tormenta. ¡Pobrecillo! dijo el anciano poeta tomándolo la mano. Entra en mi casa, así podrás calentarte. Te daré vino y una no manzana, porque eres un niño precioso, y lo era de verdad. Sus ojos parecían dos relucientes estrellas, y aunque el agua chorreaba de sus rubios cabellos, estos lucían preciosos rizos. Parecía un angelito, pero estaba muy pálido por culpa del frío, y le temblaba todo el cuerpo. En las manos llevaba un bonito arco completamente estropeado por la lluvia. Los colores de las preciosas flechas se habían corrido por la culpa del aguacero. El anciano poeta se sentó al lado de la chimenea, puso al muchacho sobre sus rodillas y, secó el agua, y le secó el agua del pelo. Le calentó las manos porque, poniéndose las, de las suyas, calentó el vino dulce y se murió. Se recuperó las mejillas, volvieron a tener un buen color. Saltó al suelo y se puso a bailar dando vueltas alrededor de la poeta. «Eres un muchacho muy alegre», dijo el anciano. «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Amor», respondió el niño. «¿Me conoces? Este es mi arco. Disparo flechas de verdad. Mira, ahora está empezando a mejorar el tiempo. La luna está brillando». El cuerpo se ha estropeado, dijo el anciano poeta. Qué pena, dijo el niño, cogiéndolo y mirándolo. Ah, ya está seco. No ha sufrido ningún daño. La cuerda está bien tensa. Voy a probarlo. Lo tensó, colocó una flecha y le disparó en el corazón. Da dando una, no, soltando una risa, soltando una risa muy fuerte y se marchó corriendo. ¡Niño malo! Dispararle así una flecha al anciano poeta que le ha, a, había abierto la puerta de su cárida habitación y que, y que tan bueno lo habías, había sido con él y le había dado el, el delicioso vino y una estupenda manzana. El buen poeta estaba de pie llorando. La flecha la había acertado. Se lo contaría a todos los niños buenos para que estén sobre aviso y no jueguen nunca con él, porque los traicionará. Todos los niños y niñas buenos, así les dijo, deben de estar sobre aviso ante el percido amor, aunque pese, pese a todos seguirá engañándolos. Después es muy astuto. Cuando los estudiantes salen de las clases... Él va corriendo a su lado con un libro debajo del brazo y vestido con una única blanca. No lo reconocen y lo cogen del brazo pensando que, que, to, que es otro estudiante, pero entonces les clava una fecha de preso. Cuando, cuando las chicas salen de la iglesia y cuando están en misa, él detrás de ellas, sí, se pasa la vida persiguiendo a la gente. Se sienta en la lámpara del teatro y arde con brillantes llamas. Y la gente cree que son velas, aunque más tarde acaba por darse cuenta. Corre por el parque del rey y por las almenas del castillo. Sí, incluso una vez dispara a tu padre y a tu madre, en pleno corazón. Preguntadles a ellos, ya veréis lo que les cuentan. Sí, este amor, ese amor es un niño malo. No trates nunca, no trates nunca con él. Persiga a la gente, fijaos. Hasta a la anciana abuelita les una fecha, Pero eso ya, eso hace ya mucho tiempo. Ya, ya se pasó. Aunque ella nunca lo olvidará. ¡Va! ¡Qué malo ese amor! Pero ahora ya lo conocéis y ya sabéis lo malo que es. Espero que os haya gustado el cuento.